¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Israel, asesino del pueblo palestino! ¡Israel, asesino del pueblo palestino! Esto se ha convertido ya en un calvario para el pueblo palestino y sobre todo da rabia que quienes ayer estaban conmemorando los 20 años eh, del acto terrorista que destruyó el edificio de la AMIA en Argentina lo conmemoren precisamente bombardeando edificios civiles eh, y, y así generando la muerte de miles de niños y de miles de personas que no tienen nada que ver con una agresión a Israel. Y creemos además que es absurdo que alguien piense que un Estado tiene el derecho a avisarle a un millón de personas que deben salir de sus casas eh, porque estas van a ser destruidas. Nos parece que aquí lo que más impotencia genera es el doble estándar de la comunidad internacional y de los medios. No entendemos por qué después de conocer tanto sufrimiento, los cascos azules nunca llegan a Palestina. ¿Por qué eh, después de tanto sufrimiento, las mismas medidas que se toman contra otros estados invasores, nunca se toman contra Israel? Es mucha frustración y mucha tristeza. Eso es lo que sienten eh, los chilenos de origen palestino y los palestinos esparcidos por todo el mundo. Es una tremenda indignación y pena porque ya estuvimos aquí hace un tiempo atrás denunciando lo mismo y hoy día la situación se ha agravado más, es dramático además el silencio de la, de la comunidad internacional y es un tremendo crimen, es un, es un genocidio que estamos presenciando ¿no? es soterrado, ha sido por, por décadas pero es lo mismo, no hay excusa para, para Israel, ¿no? hoy día busca una, una, una excusa cualquiera para atacar así, cobardemente Acá la causa del problema, el conflicto palestino-israelí es la ocupación. Israel ocupa tierras que no le pertenecen y eso obviamente hay que defenderlo y es por eso que los palestinos resisten. Pero Israel en forma prepotente pretende una limpieza étnica, eliminar, echar a todos los palestinos para quedarse ellos con todas las tierras palestinas. Esa es la causa de fondo y solamente el conflicto va a terminar cuando... Los israelíes, el gobierno israelí, se retire y se cree definitivamente un Estado palestino. Nunca ha habido un Estado palestino. Esa es la gran lucha, una lucha milenaria. Nunca ha habido un Estado palestino y en este momento la lucha se termina. Cuando se termine la ocupación y cuando se cree el Estado palestino. La, lo primero es señalar nuestra total solidaridad. El pueblo chileno se ha ido sensibilizando. Hoy día tenemos una marcha de más de 20.000 personas. Ya claro, muchos de origen palestino, pero muchos también chilenos que estamos acá en solidaridad con el pueblo palestino. Pero nuestra solidaridad es para rechazar la masacre, para rechazar las barbaridades que está cometiendo el sionismo contra niños, contra el pueblo palestino. Pero al mismo tiempo somos solidarios con los valientes combatientes palestinos que están haciendo pagar caro a los sionistas, digamos, su agresión. El pueblo palestino no solamente está siendo masacrado, sino que también resiste en desigualdad, en condiciones eh, desiguales, pero sin embargo con valentía y combatividad. Eso señalamos y eso estamos saludando aquí en la calle. ¡El ¡Palestina vencerá! ¡El sionismo caerá! ¡Palestina vencerá! ¡No más muerte de niños inocentes! De ¡Niños inocentes! ¡No más muerte de niños inocentes! ¡No más muerte de niños inocentes!